Hola, mi nombre es Emilio López y el año pasado fue la primera vez que participé en un encuentro de L. Eh, lo hice en el de Valencia, como ponente, y la verdad es que aunque ya me esperaba que de cierta manera fuera a ser así, para mi sorpresa el encuentro fue de lo más dinámico y de lo más práctico que me podía haber imaginado. Sin duda, lo que más me gustó fue el hecho de que tanto ponentes, como talleristas, como asistentes, estábamos todos a un mismo nivel compartiendo recursos, compartiendo ideas, aprendiendo y pasándonos lo genial.